Elizabeth Fernández denunció este lunes temer por su vida. Asegura que a raíz de la muerte de su hijo Junior Félix, asesinado a tiros en el interior de una banca, en este municipio de San Francisco de Macorís, han desatado una persecución en su contra. Eh, la situación mía es que el 29 de octubre, ya van a ser dos años ahora, me mataron mi hijo dentro de una banca, una banda, eh, la banda de un tigre que mata llamado El Bobo. Entonces los otros que siguen en la banda, Ariel, El Gato y Giancarlo me mataron a mi hijo Y entonces Giancarlo está condenado a 15 años a Lamentablemente el caso muy poco porque la muerte de una persona no se recupera nunca Donde ellos me dejaron dos niños huérfanos y chiquitos Donde yo tengo que trabajar y velar por ellos y ahora agarraron a Ariel a El Gato y está preso. Yo le pido a la autoridad que se haga justicia. Y también tengo temor de mi vida y de mi familia que está corriendo peligro porque hay mujeres de la misma banda que me han amenazado y pasan por donde yo trabajo. Y yo tengo hasta estar trabajando para mantener esos huérfanos y para mantener mi casa. Yo quiero que esto, cualquier cosa que pase, sabe de dónde viene. Que no hay que buscar hay otra cosa por otro lado, es de esa misma banda. Actualmente uno de los agresores cumple una condena de 15 años, en tanto que el reconocido, el gato, fue apresado recientemente por la Policía Nacional. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.